Vamos a ver algunas cuestiones que podemos aprender a partir de los proyectos describiendo de mi ciudad, proyectos organizacionales y adolescencia, tal como están en este momento, son meros borradores. Bien, una cosa que se nota para empezar en el de adolescencia y en el de proyectos organizacionales es que la página inicial está vacía. De hecho, una recomendación importante es que vayamos utilizando la visualización previa para comprobar cómo esta página nos queda muy vacía. Vamos a cerrarla. Vamos a ver, lo mismo ocurre con el proyecto de adolescencia. Si voy a visualización previa, veo que se inicia, pero tenemos una página de, de principio vacía. Lo habitual sería poner en esta primera página una imagen, una descripción eh, general de lo, que estamos, de lo que vamos a trabajar, no sé, algo así, por ejemplo, en el caso de proyectos organizacionales, tal vez se podría incluir el apartado que es un proyecto dentro de proyectos organizacionales. Digo tal vez de una sugerencia de organización de contenido. Eh, otra cuestión, ya que estoy viendo esto ahora mismo, vamos a ver la visualización previa. Aprovecho para comentar que de aquí la importancia de que veamos la visualización previa. La tabla se nos sale por la derecha del marco que forma la plantilla. Aproximadamente, en prácticamente todas las plantillas, el espacio disponible para el contenido, esto que va de acá a acá, son unos 700 píxeles. Con lo cual, cuando hagamos imágenes o tablas, sería importante que respetáramos ese margen. Veamos lo que ocurre ahora cuando yo modifico me voy al editor, modifico, me pongo sobre la tabla y con el botón derecho digo propiedades de la tabla y esta tabla que medía 889 píxeles la pongo en 700 píxeles solamente. Actualizo, aquí se me ve muy pequeñito, acepto y vamos a ver ahora al visualizar hacer la visualización previa, vemos que la tabla ya entra dentro del espacio sin desbordarlo por la derecha. Bien, cerramos acá. Alguna cuestión que sería interesante señalar también. Por ejemplo, eh, aquí es importante, Franklin está utilizando en su proyecto los enlaces internos, de forma que cuando inicia una sección, en este caso la de etapas, pone que las etapas de un proyecto son las siguientes y va desarrollándolas luego cada una de ellas, pero tiene un índice primero, digamos, que aparte del índice lateral que vamos a tener, nos va a permitir ir desde el propio contenido. Vamos a verlo nuevamente con la visualización previa. Vemos que desde aquí, perdón, estamos en etapas, tenemos el índice desglosado acá, pero también lo tenemos desde, tenemos la posibilidad de acceder desde cada uno de... Vamos a ir viendo lo que teníamos Si quiero ir aquí, quiero ir a programación Puedo ir por acá o por acá En ambos casos me va a llevar al mismo sitio Que es lo que tenemos de programación Bien Veamos otra cuestión Ahora nos vamos a ir al eh, Proyecto de Describiendo mi ciudad Aquí tenemos La utilización del E-Device de eh, Galería de imágenes Vamos haciendo clic aquí Nos muestra la imagen yo en este caso haría una pregunta, y sería si nos interesa utilizar este e-device o no sería preferible haber hecho un e-device de texto sencillamente y haber puesto la imagen a tamaño completo, de forma que no hubiera que hacer un clic para ver la imagen. ¿Eh? Digo porque a veces está muy bien como experimentación para que sepamos cómo funciona una galería de imágenes, pero a lo mejor no es la solución ideal. Otra cuestión interesante, y vuelvo a Alejandra, creo que ha hecho bastante experimentación, es el tema de que ya he puesto aquí como recordatorio para la semana. El recordatorio para la semana eh, pretendía que eh, fuera una especie, digamos, de guión del trabajo que se va a hacer para que se tuviera a la vista. Pero lo que tenemos que recordar es que esto que estamos viendo en el editor, ya que yo al teclear, para hacer clic acá, veo el contenido, no se ve en la versión final porque las notas son notas para el desarrollador, para ir, digamos que son como post-it que vamos poniendo para recordar cuestiones. Vemos que aquí no aparece la nota, entonces los alumnos no la verían y yo creo que la, su intención era que fueran los alumnos los que la vieran. Bien, entonces esa cuestión que sepamos que esto es solamente para los desarrolladores, para quien está haciendo el trabajo. En eh, el apartado de, perdón, Aquí dentro de lo que estaba eh, preparando hay una eh, un device de preguntas de, de, de respuesta simple, de verdadero o falso. En este caso estamos hablando de un eh, contenido de inglés. Tal vez sería interesante que aquí en vez de poner verdadero pues pusiera true y en vez de falso pusiera false. Pero como tenemos el idioma en español, me está saliendo verdadero o falso. ¿Cómo podríamos cambiar eso? Esto es interesante para la gente de idiomas. Si yo me voy a propiedades y le digo que el documento que estamos elaborando no está en idioma español, sino en idioma e inglés. Aquí marco el inglés. Guardo esos cambios. Guardo. Guardado los ajustes. Y cuando voy ahora a la autoría veo que las respuestas ya no aparecen como verdaderos falsos sino como chufos. Y si lo vemos en la visualización previa aparecen efectivamente, incluso aquí los títulos este como, en vez de como actividad como activity y aquí tenemos chufos. Y creo que por ahora sería, una... tenemos que agradecerles a los compañeros que nos han dado varias pistas para poder aprender a partir de su trabajo.